Para el día de hoy se le llevaba una revisión a Orlando Antonio Flora de García, quien está procesado conjuntamente con tres personas más eh, de cometer asociación de malhechores, atraco a Dominican Watchman, a herida de bala al señor Emanuel Córdoba, hijo de Miguel Córdoba, representante de Dominican Watchman. Y se le conoció y se le dio tres meses de prisión preventiva. O sea, se le renovó la prisión preventiva porque no se han presentado presupuestos.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 Para el día de hoy se le llevaba una revisión a Orlando Antonio Lora García, quien está procesado conjuntamente con tres personas más eh, de cometer asociación de malhechores, atraco a Dominican Watchman, herida de bala